Hola, cuando me envían artículos para el boletín, ustedes puede, puede ser que ustedes vean su artículo así en, en Word. Pero para trabajarlo realmente, este, yo tengo que oprimir un botoncito que hay aquí para ver comandos. Y esto me permite verle que por ejemplo estos dos títulos este, fueron este, centralizados a través de barritas de espacio. No, fueron, este, no se utilizó el comando de centralización. Y, y esto es un problema este, por un lado. Luego veo que hubo una serie de, de enters. Estos son para los efectos de Word párrafos. Estos son este, los símbolos de párrafos, de enter. Y luego entramos ahí en, en unos este, uno texto donde se le da un enter aquí, y luego se escribe, da otro enter aquí, otro enter acá, y uno ve estos diferentes párrafos este, en Word y con esto se, se puede trabajar. Este, ¿qué, ¿Qué pasa? Puede ser de que entreguen un artículo de, así, donde el texto está en, en, en, en, en bold, en negrecito. Se ve aquí el símbolo de, de bold y esto se puede trabajar, una cuestión de negrecer esto y, y para afuera uno lo trabaja aquí las indentaciones eran por espacios tipo maquinilla y esto se puede bregar, este, no, es, no es tan problemático eso es cuando entregan artículos con muchos enters así, este y, y, y encima de eso la, la, la hubo como indentaciones aquí en cada línea y, y esto implica quitar estos este enters este, estos párrafos dentro de un párrafo realmente de tipo este gramatical este quitar todos esos enters y quitar todos esos espacios y, y eso eso ya es problemático este mira como este artículo pasada actividades cada línea este tiene un enter que había que remover y cada línea había que quitarle todos estos espacios entre ellos no sé cómo es posible que se hizo esto esta centralización se puede bregar porque es una cuestión de, de negrecer todo ese espacio y no lo lleva hasta la izquierda y luego lo centraliza a través de, de comandos. Pero esto es increíblemente problemático. este Quitar Enter por Enter y quitar espacios por espacios cada línea. Este, y esto es lo que se tiene que evitar.